Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bueno, chicos, hoy tenemos video hiper mega corto, un short, casi podríamos decirlo así. Vas a tienda premium, eh, clicás acá, entras obviamente a la, a la página de, de World of Tanks, a la página de What, tienda premium, clicás ahí, activar código de wargaming. Vas acá, introduce tu código, control B, nuevos, aprieto yo control B obviamente porque yo ya lo tenía copiado, nuevos CC. CCS, con ese nuevo CCS a la vista. CCS es Community Contributor, como lo soy yo, como lo son varios de los chicos. Canjear código. Código de notificación activado. que te da? 5 reservas personales por 50% de créditos extra por una hora. Le apretas continuar y directamente cuando vayas al juego vas a ver que ya tenés directamente tus reservas de créditos para poder disfrutar. Besos, cuídense, un short, menos de un minuto. Chau, chau.